Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en una nueva reacción para el canal. Vamos a reaccionar esta vez a una nueva animación que yo creía que era Kissy Pipe, pero en realidad no me pareció recomendado para la el video anterior. Que era un canal, creo que lo he visto, de brasilero. Que bueno, me llamó la atención a miniatura este video. Bueno, ahí vamos a reaccionar a este. Que dice Kefla, holiday Dragon Ball Super, Padoria, Y que dice Melodice Invades. No sé quién es Meliodas invade, pero como invasión o ¿no? invade algo, qué sé yo. Pero bueno, vamos a ver reaccionar, no sé si hablarán o ¿no? es una animación sin voz, no sé. Porque si no no vamos a entender lo que dice, no, bueno no sé, pero vamos a reaccionar una vez. Y ok, vamos, va, le doy play y como Un freezer animación, ok? ¿Ustedes en melodía ¿Lo que dice? Es no, esta que es Se parece un poco al de KJ Bayer Ok. <laughs> La música de fondo es medio romántica. Ay, oh, ya, yeah. <laughs> No. <laughs> está fijando, este, de vuelta. No. no voy a perderse No va, pero esas cosas ahora Ok ah, Ahí está la... Eh, hey, One Push Man ahí está Batman un hombre malo de que quedarse a la mierda Uy está muy fuerte está muy fuerte como no se escucha lo que digo oh, tal... uuuu uh, <risa> ahí si se comió sonido. <risa> el sonido tipo aquí ¿no? bien <risa> ya, ya, ya. llegó al perverso <risa> falta <Fantasio. risa> va ahí, igual. <risa> Pantalón, aquí termina. Ah, okay. ok, está bien. Animación medio rara. A ver, saco esta imagen mejor. Ahí no está. Eh, ok, yeah. Esto estaba bueno, sí, me gustó sí, pero está.. está medio raro medio misógino y cosas raras. Que no sé, no puedo decir por YouTube también juego, eh, importa. Eh, bueno, esta ha sido la reacción de hoy, espero que te haya gustado, te haya entretenido. Y bueno, eso es todo, soy yo C Ultimate y bueno, nos vemos en más reacciones y videos de como este. Y bueno, voy a buscar algo con que agarrar. Ah sí, mi celular. Yo voy a grabar ahora la review de Virtual Hero. Eh. Nada pesada más de mi eh. Bueno, eso es todo. Soy José Ultimate. Nos vemos. Bye.